Amigo, buenas noches. Disculpen ustedes, les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo. Tenía un, unos problemas técnicos, es por eso que les pido disculpas por la demora. Por favor quiero que me avisen si el audio se está recibiendo correctamente para poder avanzar. Ya. Esta es una transmisión eh, con ocasión del día primero de mayo, importante para todos nosotros, que de una u otra manera, que de una u otra manera este, trabajan todos los días <coughs> creando riqueza en nuestro país. Eh, como ustedes saben, es un día histórico para millones de trabajadores, ¿no es cierto de la creación de riqueza en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Porque ese es el sentido al menos de, de lo que significa, digamos, un verdadero día de trabajo. Eh, por lo demás, por lo demás este, yo creo que esto también nos sirve a nosotros como una suerte de, de reflexión. Millones de millones de seres humanos que todos los días se levantan cuatro, cinco seis de la mañana. En realidad, no trabajamos 8 horas diarias, ¿no cierto? ¿sí? Ese es un convencionalismo que se arrancó, digamos, en, en Chicago con los mártires, porque en esas épocas se trabajaban pues, 16 y 18 horas. Y llegó un, llegó un momento en, en el cual los trabajadores dijeron que esto no era adecuado, esto no era una situación justa, y reclamaron ¿no? a, la, a la patronal, a los grupos económicos, que se enrojera esa jornada. Y se llegó, ¿no?, luego de una serie de, de luchas, de contratiempos, de, de, de, de peleas, ¿no es cierto?, de pagos, de protestas, como siempre ha sido la, la lucha sindical. Y se logró, digamos, este que se legalice, ¿no?, esta situación. Ahora bien, ¿no? el, el tema de hoy día es interesante, señores, porque estamos entrando, para mí, ¿no?, a la recta final, ¿no es cierto?, de lo que podría llamarse, ¿no es cierto?, este, un golpe de Estado anunciado por parte de los grupos de poder en nuestro país. Es un golpe anunciado que está en marcha y que evidentemente parece que Pedro Castillo no tiene la, la posibilidad ¿no? de dimensionar lo que está pasando en nuestro país. Y está dando pues este golpe, es agarrado, ¿no es cierto?, para poder eh, salvar esta situación. Es que el problema que, que, que tiene Castillo, conforme ustedes lo pueden apreciar, ¿no es cierto?, es que no tiene el sentido de la política, ¿no? El sentido de la política que muchos de nosotros este, hemos, de, hemos de una u otra manera, digamos, este, estudiado, y otros han este, desarrollado en una praxis política en su vida diaria. Eh, entonces, este Castillo no se da cuenta, no, no se da cuenta todavía de, de que esta es una lucha por el poder, una lucha donde hay diferentes facciones, ¿no? que están usando todas las vías, no las vías legales, las vías ilegales. ¿no? En eso la, la, la derecha desperta en golpes, digamos, sabe perfectamente bien que este es un proceso no tan rápido, ¿no? Eh, y van a usar eventualmente, ¿no es cierto? los modelos que se en Chile para, para sacar a Allende del poder y el problema es qué cosa es lo que hace el presidente, ¿no? ¿no? ante esta situación ¿qué hace Perú Libre ante esta situación? ¿qué hace, digamos, este... la Inizarrón, cuya estrategia también está equivocada? porque si seguimos en esta situación, evidentemente la salida de Castillo más tarde que nunca, o más tarde que temprano, se producirá, ¿no? se producirá, y ustedes han visto, ¿no? en este último proyecto de ley presentado, ¿no es cierto?, por un, un congresista de Perú Libre, Pasión Dávila creo que es su nombre, donde un grupo, ¿no es cierto? Un grupo de congresistas de Perú Libre, ¿no? Entre los cuales estaba el hermano de, de el hermano de Valdemar habían presentado un proyecto para que se adelanten las, las elecciones y se vaya tanto el presidente como eh, el Congreso. ¿No? Este, esta es una salida equivocada, que dicen muchos que ha sido usado para hacer de chantaje, no de parte del grupo de Sharon. no para decirle a, a Castillo, ¿no? si no nos hace el caso, digamos, nosotros nos pidiéramos a la derecha y le damos los votos que necesitan y se acabó la, la historia, ¿no? o, o basta que se accedan, ¿no es cierto? Y Castillo tendría que salir. O sea, este es un juego donde no hay lealtades, señores, eso quiero decirles con toda precisión, es un juego de intereses. Ahora. Frente a esta situación, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros este, los ciudadanos, el pueblo en general, no es cierto? Evidentemente tenemos que tener claridad en lo que estamos viviendo. La situación que se, que se aproxima, digamos, y evidentemente el desgrace posterior, ¿no? Solamente ustedes saben que hay dos posibilidades, ¿no? Una no, vez conforme lo vamos a ver acá. Pero antes de eso, ¿no? Yo quería más o menos a ustedes, este, Explicarles, ¿no es cierto? cuáles son las posibilidades que hay desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto?, de, en esta situación política que estamos viviendo. Porque esto, este, el fenómeno político, la lucha política, tiene pues en cierta medida también un soporte, ¿no es cierto?, de tipo normativo, que está en la Constitución. O sea, los actores políticos van generando, ¿no es cierto?, sus interacciones usando leyes, usando normas jurídicas, usando la Constitución. O sea, la norma es un instrumento de la lucha política en este caso. Y tal como está planteada la lucha política, digamos, es evidente que Castillo tiene casi toda la de perder. lo vamos a ver. Fíjense acá. Hay, hay cuatro situaciones que, que estamos viviendo en estos momentos. Ya, descartada la vacancia, porque la vacancia del el, el grupo de la derecha, el, el, el funginacismo, no tiene los 87 votos necesarios para vacar a, a, a, a Pedro Castillo. Si no tienen los 80 de votos, evidentemente que la vacancia no va a proceder. Ya han presentado dos vacancias. Ya han llegado a los 64, 65 votos, en otro caso llegaron a los 54 votos. O sea, es una valla muy alta. Entonces, en este, la vacancia quedamos suspendidos. No es el cliente principal, no es el enemigo principal, no es el enemigo principal que debe usar la, la derecha. Esta es una guerra, una guerra política, donde hay que usar estrategias, hay que usar tácticas. Entonces, ¿para qué insistir, digamos, por esa vía si no tiene unos 87 votos? ¿No? Eh, evidentemente, viendo, se dan cuenta de esta situación, eh, la derecha se ha desgastado y lo que han tenido que evaluar ¿no? es reunir eh, sus líneas. Si hoy día que se sabe que este bloque de la derecha está fuerte tiene ya casi cerrado un pacto, una alianza con el grupo, el grupo de derecha más tímido, donde está ATP de propiedad de César Acuña. Con parte, de, con parte de Acción Popular son unos 10 o 9 votos que tiene con Podemos Perú o sea, si ustedes suman, hay ahí cerca de 30 votos a los 42 votos que tiene el bloque duro, el bloque fascista, fujifascista ¿no? de, de fuerza popular de renovación popular y de avanza país más o menos se están bordeando ya los 65 o 66 votos entonces la situación se complica se complica ¿por qué? Porque entramos ya... Ustedes saben que la política, la política, más que el arte de lo posible, ¿no es cierto? Para mí, ¿no? La política es una situación donde se plantean objetivos a través de una estrategia para conseguir resultados viables, concretos, tangibles, no sueños, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, hoy día ya los rusos han tomado, parece toda la ciudad de Mariupol, tienen el control de esa ciudad, era parte de la estrategia porque se dieron cuenta ellos de que no podían entrar directamente a, a la capital de Ucrania, a Kiev, porque no tenían la potencia de fuego suficiente. No, no, no, no, no evaluaron bien la resistencia de los, de los ucranianos porque ellos son la carta de cañón de la Unión Europea y los Estados Unidos que le están usando a los ucranianos como una suerte de ariete contra los rusos. En realidad la guerra de Ucrania, eh, podríamos verlo en eh, la próxima semana, es una guerra de Estados Unidos y de la Unión Europea contra los rusos. Y... La China atrás. es una guerra que aparentemente es militar, pero que en el fondo, digamos, eh, lo que se está disputando es la hegemonía económica mundial, o sea, la imposición de un nuevo orden económico mundial que sustituya al orden económico que se planteó, digamos, este, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en los Acuerdos de Redumbus, donde... donde... Estados Unidos pasó a ser una potencia hegemónica mundial hasta ahora, en ¿no? la cual está siendo desplazado por los chinos. Pero parece que la guerra en la Ucrania, por, por, por datos económicos y políticos, ¿no es cierto eh, va a consolidar a los chinos, digamos, en esa posición. Entonces, la, la situación es concreta, es clara. ¿no? En, en la política, eh, uno, uno plantea objetivos alcanzables, no, alcanzables, no objetivos utópicos. ¿no? Y en este caso, ya la derecha en el Perú ha conseguido rearmar sus alianzas y está entrando a la recta final. ¿Y qué instrumento, qué misil van a usar? Fíjense, en, en los procedimientos constitucionales que, que existen en nuestro país, en, que prevé nuestra Carta Política, tenemos varios procedimientos constitucionales y de control político, ¿no? aparte de la interpelación, este, de los incendios, este, las interpelaciones, el, el voto, la censura. aparte de eso, se encuentra digamos, este, los misiles más poderosos, ¿no? que son la vacancia, la acusación constitucional, la disminución del Congreso, no por parte del de Poder Ejecutivo, o sea, esta es una atribución es del Poder Legislativo y esta es una atribución del Poder Ejecutivo, una suerte de check and balance, ¿no es cierto? una suerte de, de control recíproco de frenos y contrapesos ¿para evitar qué cosa? para evitar que un Poder tenga mayor primacía que otro Poder o sea, de lo, que se trata, de lo que se trata fundamentalmente es de que los Poderes, digamos, se contrapesen, teóricamente ¿no? ¿no? Este, y Por eso que se idealizó, se teorizó esta, este principio ¿no? de la separación de poderes que en, en, en la política práctica no, no funciona. ¿ya? Ese es un esquema ideal que se creó, digamos, en el siglo XVII, XVIII contra el poder absolutista ¿no? de los monarcas. Y se pensó que fraccionando el poder ¿no? se podía, digamos, este, el al monarca y sentar la burguesía una suerte de, de gobierno mucho más democrático. Pero eso ha evolucionado, eso ha cambiado en las democracias occidentales. ¿no? Este, ese principio no funciona pues a, a cabalidad, ¿no? ya muchos han pensado en repensar, no recrear nuevas instituciones políticas. ¿Por qué? Porque ese principio nos está dando demasiados problemas, no solamente en el Perú, sino en, en toda América Latina y en Occidente occidente. Un ejemplo de un dato político, no una institución mía, ¿no es cierto?, es el, el problema de la ingobernabilidad. ¿Qué usted tiene en Al menos desde la época de... de Kuchiste, no es cierto?, 2016. hasta la fecha si se han olvidado de un gobernabilidad por aplicación de ese principio. Por ejemplo, ¿No? yo soy partidario del principio de sustituir ese principio por el principio de cooperación de poderes. Pues un principio mucho más este, racional. En punto de vista político. No puede haber una guerra política en una sociedad porque un Estado es unitario porque el Estado comprense el poder. No puede haber una guerra política a muerte durante cinco años, digamos, entre dos poderes públicos. Por luchar el poder. Por el poder. ¿No? Y la tesis mía, la teoría política que yo manejo es que el poder tiene, en una democracia real, auténtica, participativa, el poder, no como dice Serrón, ¿no? que tiene una concepción totalitaria, el poder tiene que compartirse racionalmente. ¿no? ¿Sí? Esa es una auténtica democracia. El, el querer tener el poder total es una concepción totalitaria, no que, que está reunida pues, con una concepción democrática. ¿no? El, el Estado único, el partido único... No, el totalitarismo liberal, que también es una confesión totalitaria donde los neoliberales, los, los, los liberales quieren todo el poder. La, los fascistas quieren todo el poder, la derecha fascista quiere todo el poder. Y son incapaces, ¿no es cierto?, de armar una estructura política donde los ciudadanos podamos coexistir, convivir políticamente con nuestras diferencias. ¿no? Estamos acá en una situación, en una regresión, ¿no? en una involución, hacia más o menos el, el siglo XVI, ¿no? La guerra de los 100 años, ¿no es cierto? Con un este contenido, digamos, de tipo religioso, donde los protestantes se mataban con los católicos, ¿no es cierto? Hasta que se dieron cuenta, hasta que se dieron cuenta ellos, que no se podían seguir, digamos, este, destruyendo la sociedad, los estados, ¿no? Porque además este, no hay guerra que soporte pues, más de 100 años, ¿no? Porque las economías se, se, se desangran, ¿no es cierto? Y llegaron al convencimiento de, de, de, de tener que llegar a una suerte de armisticio de tregua, ¿no? Y se introdujo allí el principio de tolerancia política y religiosa. Eso es lo que no han aprendido en el Perú, porque esta gente, la ultraderecha, la derecha, Cerrón, Pedro Castillo y compañía, tienen una concepción muy primitiva de la política. ¿No les creen que la política, digamos, es una guerra hacia muerte, ¿no? entre dos posiciones ¿no? en las cuales uno tiene que aniquilar a la otra? ¿No? O sea, que no es un problema solamente de los comunistas, ¿no? lo que, que tienen enraizada, digamos, en su, en, su, en su cabeza, en su ideología, digamos, que la lucha de clases los lleva a ellos a implantar la dictadura del proletariado. También la derecha, los fascistas, tienen esa misma concepción de querer copar el poder y liquidar y eliminar, digamos, a los comunistas. Eso Ustedes lo han visto en la Alemania de Hitler, ¿no? Donde la derecha fascista tomó el poder a través de, de Hitler en Italia con Mussolini en 1921, 23 y exterminó, liquidó a los socialistas, a los comunistas, a todos los que se oponían al... Pensamiento fascista, ¿no? Y los liberales, los neoliberales también tienen esa misma concepción totalitaria, ¿no? Ustedes han visto con Margaret Thatcher y todos este, los conservadores que tomaron el poder en la década del 80. Entonces, esas concepciones son concepciones regresivas y racionales. Entonces, en el Perú, el, la, la Constitución regula, pues, ¿no? Regula este, estos procedimientos este, políticos para ver, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelven los conflictos políticos que se presentan entre el Poder Ejecutivo y el poder Legislativo? Uno de ellos es el, el, el procedimiento de acusación constitucional. que es el que están usando? Es el misil más importante que está usando en este momento a la derecha, este, de oposición y todos los sectores que están detrás de Keiko, de, de Fuerza Popular, de Renovación Popular. O sea, la acusación constitucional. Porque saben ellos que la vacancia no... Por el momento no va. va eso va a quedar en suspenso. A ver... Por favor, compartan, compartan, compartan, sobre todo a los amigos de Fanpage, que ha habido problemas, por favor. Estoy en, la, estoy este, en, esta, en esta página, digamos, por favor, este, avísenme para que se conecten. Fíjense, entonces, estamos analizando acá, ¿no? Este, la, la situación política, la coyuntura política del Perú, este, el primero de mayo del 2022. ¿Cuál es la salida política que tiene, digamos, Castillo frente a ese problema? ¿Por qué? Porque él está en un proceso de salida, ¿no es cierto? Es bien difícil, digamos, que, que, que él pueda, digamos, este... No, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Depende de la estrategia y del equipo que monitoree, digamos, este... El gobierno en, en estos meses. ¿Por qué? Porque ya está liquidado este Aníbal Torres y todo el gabinete este está liquidado. Ya en la derecha con su objetivos bombardeó, dinamitó, este... Metió misiles y... y Aníbal Torres ¿no? No, no ha podido esquivar, no ha podido hacer frente a esa suicidería que se hizo contra él. ¿no? Por sus errores políticos yo les expliqué que él no es político, ¿no es cierto? Y su personalidad pues es, es determinante, ¿no? Nosotros somos gen y figura hasta la sepultura, señores. Entonces ha cometido muchos errores, ¿no? Este, Aníbal Torres. Eh, y todo, digamos, este... Nos lleva, ¿no es al desenlace final. ¿Cuál es el desenlace final? Si la acusación que se le está prendiendo por traición a la patria va a ser aprobada o no va a ser aprobada por el Parlamento. Segundo, ¿cuál va a ser el nuevo gabinete, ¿no es cierto?, el nuevo gabinete que va a designar este, Pedro Castillo. Tercero, ¿tiene la posibilidad Pedro Castillo de cerrar el Congreso? Cuarto, ¿existe la posibilidad de que ese proyecto de ley de convocar a un referéndum para una Asamblea Constituyente es viable, es posible. Y finalmente, no como, esto, como, como todo eso que les he dicho, no, no va a funcionar, la única salida racional, sensata, el único salvavidas que tiene, este, háganse cuenta que este, Castillo está eh, en un barco que se está hundiendo y el única el, el único bote de salvataje, el de la única este, salvavidas que hay es la Constitución del año 79. Bueno, si no lo entiende, si no lo entiende, bueno, pues él mismo se está condenando, ¿no? Ese es el asunto, de fondo. Ya, entonces, veamos. ¿Por qué la acusación constitucional? Por varias razones. Fíjense, Hay, es un procedimiento doble de juicio político, o de juicio político que está regulado en el artículo 99 y 100 de la, de la Constitución del Estado. La, esto se aplica, ¿no es cierto?, al presidente, a los congresistas, a los ministros, a los altos funcionarios cuando cometen delito en ejercicio de sus funciones y en el caso del presidente, en los cinco delitos que prevé, ¿no es cierto?, la Constitución. ¿No? Este, este, cerrar el Congreso, no permitir elecciones este, parlamentarias, traición a la patria. Entonces Castillo cometió un grave error, cuando anunció que se podía ceder a Bolivia, ¿no es cierto?, este, de soberanía, digamos, este, con, con un mar, en el sur del Perú y Entonces, de ese error político que cometió este Castillo, la, la derecha, la derecha, se, lo utilizó para presentar una acusación constitucional. En el Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado de esa acusación? Esa acusación tiene un trámite, ¿no es cierto? Ha ido a la subcomisión de acusaciones, se admitió, ha pasado a la comisión permanente, la admitió. Ahora, la subcomisión ha nombrado a un este, congresista para que investigue y formule los cargos, y luego tendrá que ir el señor Pedro Castillo a defenderse. ¿Ya? ¿Cómo se va a resolver eso? Sencillamente, esto va a ir al pleno, ¿ya? Va a ir al pleno y con 54 votos, 54 votos, hay tres posibilidades. O Castillo lo destituyen, lo inhabilitan con, por 10 años, como en el caso de Vizcarra, que esté inhabilitado, o lo suspenden. O sea, tiene un abanico de tres posibilidades el Congreso, con 54 votos. O sea, acá no necesitan, ¿no es cierto?, los 87 votos. La derecha, la ultraderecha, tiene los 54 votos, sí lo tiene. Entonces, ese es el peligro, ¿no es cierto?, inmediato que tiene Castillo. Parece que Castillo no ha, no no ha dimensionado esta situación. ¿no? Que le va a costar, ¿no? Si sí, el que no reacciona, ¿no es cierto?, a tiempo, esto de es acá, él está en la línea de vida, Abre. O sea, lo tiene ya, lo tiene, los mira, mira, mira solamente para disparar. ¿De qué depende? Depende de que esto, digamos, se, se apruebe en su comisión y lo remitan al Pleno y en el Pleno se va a resolver. ¿Puede parar esto Cerrón, puede parar esto este, Perú, esta acusación? Es un poco difícil. Ellos solamente tienen 40 votos. Entonces, eh, hay un problema muy grande. Este es un problema inmediato, ¿cierto? Lo estarán viendo, calculo, a fines de mayo o en junio. O sea, en junio, la suerte de Castillo, más o menos, ya va a estar definida. Si es que antes, si es que antes, ¿no es cierto?, porque hay otro, hay otro factor, ¿no? si es que antes, digamos, bueno Pacheco amplía su testimonio y entregue los audios, los guasas, ¿no es cierto?, que tienen su poder, y donde implica Castillo. Si es que eso se produce antes, la salida, ¿no es cierto?, de Castillo va a ser mucho más rápida, ¿no?, porque ahí sí, ¿no?, ahí, este la derecha va a hacer uso de la vacancia entonces ahí funciona la vacancia pero tiene que tener la prueba ¿quién es el que tiene que dar la prueba? Bruno Pacheco o sea Castillo en buen well romance hoy está en manos de Bruno Pacheco ya se sabe que existen los espeaudios se sabe que existen los no va a salir el problema es cuándo lo presentan. La situación de Castillo al primero de mayo. ¿Qué cosa ha hecho Castillo hasta, hasta, hasta, estos, hasta estos días? Castillo ha tenido una razón bastante, bastante desubicada, ¿no? porque él tenía una posibilidad ¿no? de disolver el Congreso de manera constitucional. ¿No? Desde el mismo 28 de julio pasado él podía haberlo hecho porque la, la Constitución lo autorizaba, porque si se censuraba a dos gabinetes, el Congreso incurría en esa causal, y Castillo convocaba nuevas elecciones, un nuevo Congreso. Se durmió, pues. O no se durmió, hay, hay un error. Los que habían los fagotearon, los, los tortellaron, y evitaron que Castillo actúe de esa manera, de porque en el de julio, que hay un gabinete en julio, en, en agosto, el primer gabinete en se el segundo gabinete, o sea, en octubre ya tenía, sí. en octubre pasado ya tenía este, los dos gabinetes y tenía las causales para disolver el Congreso. Sí. Pero a la derecha se les, se les adelantó, pues. Se les adelantó, digamos, y, y lograron hacer ese proyecto de ley ¿no? para... Modificar, o sea, ponerle candado al borde completo. Por Con lo tanto, Castillo ya no puede hacer nada. O sea, no tiene posibilidades constitucionales de, de disolver el Congreso. No puede ser? Si lo no hace, estaría cometiendo un golpe de Estado. O sea, si quiere cerrar en forma directa, digamos, el Congreso, cometería un golpe de Estado, y ahí podría ser destituido y procesado penalmente de manera rápida. O sea, sería un grave error de Castillo si cree que la salida está por ahí, como algunos este, desubicados señalan. No es posible ningún golpe de masas, así se venga, digamos, este, toda la sierra, es imposible. ¿Por qué? Porque eso es Estado de Derecho. O sea, si se si, si, si, si, si. quería cerrar el Congreso, se debió hacer por la forma como lo señala la Constitución. Se censura a sí. los gabinetes y quedaba habilitado Castillo. No supo armar los gabinetes, Castillo perdió estos ocho meses y por lo tanto esa ese misil no lo conoce. O sea, lo que está vigente ahorita, ¿no es cierto? Lo que está vigente es la acusación constitucional. Es el avión, no habilitado. ¿Qué cosa ha hecho Castillo? para tratar de, de resolver, tratar de avanzar, ¿no es cierto?, en su sobrevivencia. Ha recurrido, digamos, a convocar, a presentar un proyecto de ley, proyecto de ley, ¿no?, para convocar a un referéndum, un referéndum que le permita, ¿no es cierto?, Este, al pueblo ir a una consulta, se llama una consulta popular. ¿Están ustedes de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sí o no, dos opciones. Ese es el proyecto que ha presentado este... Castillo. Pero este proyecto lo tiene que evaluar la Comisión de Constitución. ¿Ya? Donde Castillo y libre no tienen mayoría. Y es evidente, ¿no es cierto? Es evidente que, que ese proyecto se va a ir al archivo. Entonces, al irse la, al irse el archivo, evidentemente, esta Asamblea Constituyente tiene su Carta de Función. O sea, aquello que hablaban de la constituyente, los Bermejo que las firmas se usaban como cholitos a los, a los de, de verdad, a San Martín, ¿no es cierto? De que sí, oye, constituyente, hablar constituyente, es una mentira, pero es una falsedad. Los utilizó, los usó, digamos, como cholos baratos, para que ellos vayan recopilando firmas. Cuando eso, digamos, si quería hacer eso en este Castillo, Bermejo, Cerrón, o sea, si yo, quedo, la segunda policía, si reteniendo un directo con dos millones y medio de firmas, con dos millones y medio de firmas, si querían hacer eso, eso se llama referéndum directo, sin pasar por el Congreso. eso es un golpe de Estado. Y Castillo se lleva a la cárcel. Entonces, como Castillo sabe que esto no se puede hacer ya, porque primeramente no tiene dos no bienes y medio de firmas. Entonces, ha optado, ¿no es cierto?, por prestar el proyecto de ley, pero ya se sabe en el Congreso, por ¿no? cierto, que eso lo van a hacer. Entonces Castillo, ¿ahí lo metes? Está desarmado. O sea, no tiene ni un escudo protector, no tiene posibilidad alguna, digamos, de, de poder salvarse frente a quien, frente a donde sigue que le mande, digamos, este, de la posición. Son chinosos. Lo que diga el resto de comentaristas, opinornos, chismosos, chimosas, es una locuración, digamos, que no tiene sentido. Es engañar a ustedes. O ¿no sea, yo les estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no es cierto? De la praxis política. ¿no? que sucede en otros países, como Chile, como Bolivia, como Venezuela, cuya situación es distinta, digamos, a lo que es el proceso. Porque la situación del Perú es una situación atípica. Su género dice la palabra, ¿no es cierto? Muy específica, muy particular. Muchos hacen alusión a Bolivia, a Nicaragua, a México. El Perú es totalmente distinto. Y se lo voy a explicar con toda, digamos, este. Con toda, digamos, presión. Entonces, F es el plan A, el plan A de la derecha, el plan A de, de, de Castillo. O sea, Castillo no tiene... Entonces, hay un plan B. Hay un plan B de la derecha, un plan B de Castillo. Y de Cerrón. A lo que ha he hecho alusión Cerrón. Serrón. El Cerrón está hablando de estupideces, ¿no es cierto? Está hablando de un plan B. Como él sabe que van a llegar a la convocatoria de la Santa Catituyente, lo único que le, que le quedaría sería, digamos, ir a un achón de masa, o sea, al choque. O sea como cambio de cañón este, a los ciudadanos de, de los que quieran venir de junino de la, la segunda acá a de hacer marchas, protestar, a a sentarse en el Congreso, parar detrás tráfico, hacer sus marchas, sacar a darse la vuelta por la plaza de Martín, eso un golpe de más? Eso Es absurdo. O sea, el plan de cerrar el Congreso en forma directa, como consecuencia de la presión popular, es un absurdo. Porque no existen las condiciones objetivas ni subjetivas para llevar a cabo esa decisión política. O sea, cerró, se digamos, la compañía. pensando, digamos, este, en otra. haciendo una suerte de, de alusión a situaciones que han pasado, han podido pasar en otros países, en otras sociedades. Pero en Perú eso no funciona. Déjense cuenta, señores, hay que leer la historia, ¿no? El Perú es el país, la sociedad más conservadora de América Latina. La independencia que tuvimos el 28 de julio de 1821 no fue consecuencia de la acción del pueblo peruano. Tuvieron que venir acá a los ejércitos del sur con San Martín, los ejércitos del norte con Bolívar, para forzar esa independencia. Porque a ellos no les convenía tener acá en el Perú, en Lima, un enclave español. Porque eso ponía peligro en peligro la independencia de... Venezuela, de Colombia, y ponía en peligro la independencia de Chile y de Argentina. Entonces, esta es una situación objetiva, clara, que eso no se puede engañar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es distinta, tiene otra dinámica étnica, sociológica, que, religiosa, que sería, una, sería muy largo a explicar a ustedes. No, en los puntos más altos de acá en la lucha política y social en el Perú, se produjeron... ¿no es cierto?, en los años 75, 76, 77, con el paro del 19 de julio de 1977. Donde el Perú en esa época sí paró, la, casi todos los peruanos nos pararon, hombres, mujeres, obreros, campesinos, trabajadores, todo el mundo paró. ¿Por qué?, porque era una lucha antidictatorial, una lucha contra la dictadura militar, contra los militares, para retornar, ¿no es cierto?, a, al, al gobierno civil, a la democracia, ¿no es cierto?, y ese es, el, ese es, este, ese es la, lo, que, lo que se llama la situación constituyente, el clima constituyente, ahí se forjó. No en un café de cuatro personas, ¿cierto? Como lo que están haciendo ahora. No, no se forjó el clima constituyente en un canal de televisión, ¿no? en un canal de YouTube, ¿no? Donde sale cualquier chismoso a comentar tontería media. El clima constituyente se genera en la lucha de masas, en la lucha de los trabajadores, de los campesinos. ¿No? Y, y eso cuesta, pues, ¿no? Hay heridos, hay muertos. Y así se logró, se logró la, la, la situación constituyente, el constituyente el año de 1977. Dos fuerzas, el pueblo acá, el pueblo, el pueblo, todo el pueblo, con sus partidos, ¿no? desde la izquierda hasta la derecha. La izquierda con el Hugo Blanco, el Gilmaro Ledesma, Jorge de Prado, los troquistas con Hugo este, Blanco, eh, bandera roja, patria roja, vanguardia revolucionaria con Javier de Canseco. O sea, toda la izquierda. ¿Contra quiénes? Y también la derecha, ¿no? el PPC, el APRA, los pradistas, o sea, toda la derecha, todo el centro, toda la izquierda, ¿contra quiénes? Contra los militares, contra la Fuerza Pero Es una lucha así frontal. ¿Qué cosa es lo que se... era el punto de conflicto? Que los militares tenían que dejar el poder, tenían que devolver la democracia este, a los civiles. No era el problema del juicio, no era el problema de la acusación, de la vacancia, de los videos de Cariñín, de los audios de horario. Esa es una situación constituyente, eso es corrupción. ¿No? Entonces en el 77 se dan las condiciones y es una lucha política ¿no? y social. Y los militares tenían que tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Matar a, a, a los trabajadores, al pueblo o devolver el poder? Y se llegó por cierto, a una salida política, ¿no? La salida política es que los, los militares capitularon. Porque se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que ellos no podían... Ellos no podían continuar la represión contra, la, contra el pueblo, contra sus dirigentes políticos. Habían desterrado, habían expatriado a muchos este, dirigentes peruanos. Líderes estudiantiles y todo lo que ustedes conocen, Entonces ellos se dieron cuenta que si querían quedarse en el poder, tenían que matar a la gente. Dijeron que no. Bueno, le devolvemos el poder a ustedes, convoquen a elecciones, para una constituyente. Porque no había carta política, ¿no es cierto? Porque ya la constitución de, de, de, de, del año 1330, de del año tres, había sido derogada el año el 68, el, el 3 de octubre, con un golpe de Estado. O sea, no había normatividad, no había leyes. Los militares gobernaban mediante de, de, de, decretos. Entonces, es un problema bastante serio que ¿no? había, entonces tenía sentido, tenía lógica pues que se convoque a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, un nuevo pacto social, para organizar el poder este, en esa época. O sea, no es que se le ocurrió a los izquiertivistas, a los apriestas, a los pepecistas, ¿no? esta carta política, no, eso fue consecuencia de una lucha política. Entonces, esa es la primera gran diferencia que hay. entre el clima constituyente que hubo en esa época y lo que, y lo que existe ahora, ¿no? Esta, esta gente, esta gente despistada, ¿no es cierto? Estos opinólogos, creen que, que cuando el presidente Castillo presenta el proyecto de ley, ese es el clima constituyente. Eso es una leguleada, es un clima constituyente, eso no es una situación revolucionaria, es una simple leguleyada, se prepara un proyecto de ley se presenta. Y se va, se va a una plaza, hace un discurso. Eso, eso no es clima constituyente, señores. El clima constituyente, escuchen bien, bien, siempre se da contra el que tiene el poder, contra el gobierno. O sea, desde abajo hacia la cabeza. El castillo, cerróme, están fuera, de, de, de están en la luna. Si ellos tienen parte del poder, ¿cómo se van a autogolpear ellos mismos? Ahora, ellos quieren direccionar el golpe hacia el Congreso. No pueden, pues, porque ya perdieron la oportunidad. Mala estrategia. No podemos hacer eso, no ya, entonces, la Asamblea Constituyente está fuera de lugar el que le diga que sí se puede, nos está engañando, nos está mintiendo. Ya, yo soy partidario de la Asamblea Constituyente, de que tiene que redactarse una nueva Constitución, claro que sí. Pero en estas condiciones no. Porque el primer paso, son dos pasos, dos, dos pasos. El primer paso que tenemos que dar nosotros es restaurar la Carta Política del año 93. Y esa es la, salida, la única salida política que tiene Castillo, para evitar ser acusado y destituido del cargo. No entiende, no se da cuenta, que es su única tabla de salvación. ¿Por qué es necesaria la Asamblea Constituyente? Porque tenemos que recuperar la judicidad el Estado de Derecho en nuestro país. Porque estamos en un seguro Estado de Derecho. Fíjense, la explicación es bien simple, para que ustedes se den cuenta. Y esto es irrebatible, señores. ¿eh? Esto es irrebatible. La historia 1980 se promulga la constitución de 1979 de la UNDE, Fernando de la UNDE, Acción Popular. En el 1990 este, es elegido presidente Fujimori según esta constitución de 79. O sea, Fujimori es elegido con la constitución del año 79. Hasta ahí, todo correcto. Pero qué es lo que pasa. Los grupos de poder económica, y eso lo ha confesado el día de hoy eh, de Soto, se si pusieron de acuerdo, o sea, un grupete, un grupito de 10 de, de grandes empresarios. Dejar sin efecto esta constitución para pretender, porque no era para pretender, de la efecto esta constitución y dio un, un golpe el 5 de abril de 1992. Y acá está, acá tengo el, el, el decreto legislativo. Fíjense, esto es importante que ustedes lo, lo, lo entiendan, porque esto es terrible, señores. ¿eh? Con estos dos documentos, ustedes van a entender claramente la situación. El Gobierno, el 5 de abril de 1992, rompe todo el Estado de Derecho, destruye la jurisdicción en el Perú, y Fujimori se convierte en un dictador. Y dicta el Decreto de Ley 25.418 y crea lo que se llama Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y se va para poder puerta, deja de lado la Regla de Fuego, ¿no? lo que los neoliberales llaman la Regla de Fuego, esta es la Regla de Fuego, la Constitución de la ley, y va lo que se llama la Ley, la ley de base del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y ahí instaura la dictadura. O sea, a partir del 5 de abril, todo lo que hizo Fujimori, el saqueo de las empresas, la privatización, el, el pago de la deuda externa y todo, todo, todo, todo, todo, absolutamente igual. O sea, este, con esta norma nace este Fujimori. Es la ley de la selva, es la jungla, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, cuando la, la gente sale a protestar desde el 5 de abril, sale a protestar para que se regrese, digamos, a la constitución de 19, los conspiradores ¿no? buscan una nueva salida, la salida a retornar a esta constitución, no dijeron. Porque si ellos no retornan, está, están reconociendo expresamente el delito de rebelión. Entonces, ¿qué cosa dijeron? Ah, no, hay que idear, ¿no es cierto?, una nueva carta política. Entonces, acá, esta es la norma, ¿no es cierto? Este decreto de ley 25.557, el día 17 de junio del año 92, o sea abril, mayo, junio, hacia a los 28 días los pues abogados de Fujimori Montesinos, ¿no? da este decreto de ley, dice, eh, eh, en que Fujimori, ¿no es cierto?, por sí, ante sí, Fujimori, sin pedirle permiso al Congreso, sin tener, este, la ley de aprobación, no, no, Fujimori solo dice, artículo 1, convótese a elecciones para representantes del Congreso Constitucional Democrático, para el día 21 de noviembre del año 92. Ya o sea, él, Fujimori, decide, ¿no es cierto?, como Poder Constituyente, como todo un autócrata, comunicador, él convoca. ¿Quién lo autorizó? La pregunta. ¿Cuál es la base legal de este decreto ley de convocatoria? Acá ustedes pueden ver, no hay ninguna norma, ¿no es cierto? Que, en la que él se haya amparado para convocar a ese CCD. Porque toda norma dice, ¿no? que conforme lo señala el artículo tal de la Constitución, es facultado el presidente convocar. Él no dice nada de eso, él dice directamente, convóquese. Por lo tanto, esa convocatoria, la elección de ese Congreso el instrumento democrático es totalmente fraudulento. Este es un hecho peor, ¿no es cierto?, al que ha pretendido, digamos, hacer este... Castillo y, y, este, y Cerrino. Porque Serrón le están aludiendo, al un directo. Primero quieren consultar al pueblo con los millones y medio de firmas. Si es que procede o no procede la asamblea constituyente. Acá no. Acá Fujimori defiende, sin constato con él, él decide. En tres días que se convoca al Congreso constituyente. Y lo más grave, ¿no es cierto?, del 5 de abril, este es el 7 de junio, el día 30 de octubre del año 92 o 93, perdón, ¿no? él convoca, digamos, a un referéndum ratificatorio. ¿Qué dice en esa convocatoria del referéndum ratificatorio? Acá lo tengo. Dice, ¿no es cierto? convoque ese referéndum este, ratificatorio, para que apruebe o desapruebe la Constitución, este, el proyecto de constitución formulado por el, por el CCD. ¿En qué norma se sustenta? ¿En qué norma se ampara? ¡En ninguna norma! Es la sola voluntad del dictador. ¿No? Entonces, el 30 de octubre del 2013, supuestamente, se convocó un referéndum, y en ese referéndum, hasta las 7 de la tarde, o, o 7 de la noche, eh, el NO estaba ganando por 51, a 49. Al día siguiente, al día siguiente, Fujimori Montesinos cambian el resultado y, y colocan, ¿no es cierto?, de que el sí ha ganado por 52.5 a 47.5. Es, es un referéndum muy fraudulento ¿no? Pero lo importante es que ustedes veo ¿no? que desde el 5 de abril, ¿no es cierto?, hasta el 30 de octubre de 2003, Fujimori, organizó, como un dictador, convocó, digamos, este, a referéndum, a elecciones, a, este sin tener ninguna base normativa, sin ninguna base legal. Es su eso es nuevo. Esto se llama nulidad, absoluta nulidad exuarios. Y de acá del 93, continuó el periodo, ¿no es cierto?, hasta, hasta ahora, hasta el año 2022. Donde se remataron las empresas, se, se, se ejecutó esa constitución este, Fuquimontesita, todo este periodo. Entonces, ¿por qué yo estoy este, eh, eh, en desacuerdo con Castillo y con Cerrón? Ya, este periodo, este periodo acá, este periodo no vale. Eh, no, no tiene valor jurídico. Es nulo el Pero Castillo y Cerrón le quieren dar validez. Esa es la discrepancia. Para mí, esto es lo más importante. No es la nueva constitución. Yo acá tengo la, ya, ya hemos hecho con el grupo de juristas de, de San Marcos, de, de la Católica y otras universidades. Una constitución que tiene 378 artículos, que está acá. Está acá. Le, y les voy a leer este parte de la parte de la reforma constitucional que nosotros este, hemos hecho. O sea, hacer una constitución, señores, hacer una constitución no es traer otro mundo. Esto cuesta dos mil millones de soles, que es lo que quieren pagar por una constitución que ya está hecha, que está reformulada sobre la base de la Carta de año 79. Por eso quieren pagar 2.000 millones de soles, la, pregunta, la, la irracionalidad, la bestialidad de, de esta gente. Si no hay nuevo nada las ocho señores. Los que, los que conocen el derecho, los que conocen la ciencia política, saben, ¿no es cierto?, que las constituciones son un trabajo de concordancia, ¿no es cierto?, de estudio de normas de derecho internacional, constitucional, de teorías internacionales, constitucionales, y que se van asentando en cada sociedad, en cada país. La constitución está clarísimamente dictada. en la constitución italiana del 50, la, la ley alemana del 49, la ley española del, del año de 1976, la, la francesa del 58. Todo eso se sabe. El, el pacto internacional de derechos civiles de y políticos, la Convención americana de derechos civiles de y políticos. Entonces, esto de acá... ¿Esto de acá? se complementa con esto de acá, este es el plan segunda república, el plan económico, porque el problema no solamente es la constitución, esto no se come, con esto tú no vas a generar empleo, con esto tú no vas a de comer, digamos, a, a, a los ciudadanos, con esto acá, con el plan económico segunda república, es un plan quinquenal, para generar trabajo, para generar empleo, revivir la, la economía, el agro, combatir la corrupción, dar seguridad ciudadana, dar salud a, lo, a, a, los, a los peruanos, convirtiéndose en potencia importadora, recuperar recursos naturales. Esto es economía, esto es derecho. Pero esto no funciona sin esto, pues. Porque acá, acá ¿qué cosa hay? Acá está el modelo económico. Esto no funciona si no tienes un modelo económico adecuado a esto. ¿Y dónde está el modelo económico del desarrollo? De economía plural? Ese modelo económico está en la carta del 79. Ya, Ningún programa, ni, ningún programa de, de, de Perú Libre, de ningún grupo de izquierda, funciona. En esa carta del año este, 93, es imposible, es un absurdo, es una, es una mentira, es un engaño, es una farsa, es un fraude. Esta carta de, de, de Fujimori, imposibilita que el Perú se pueda desarrollar, que haya empleo. Eso es lo que no entienden esta gente. Esta, esta gente quiere hacer programas de desarrollo económico con esta carta, no se puede. Mala un cancho, no se puede. Entonces hay que, hay que restaurar esta de acá. Con esta sí se puede, esta es la 79. ¿Qué? Con esta sí se puede hacer. Porque esta es una constitución pluralista, donde el, el Estado tiene función regulatoria, puede desarrollar actividad empresarial, prohíbe los monopolios, los oligopolios. Tiene más de 70 derechos este, económicos y sociales, que fueron recortados por, la, esta, por esta carta. Esto tiene gobernabilidad, acá no, acá toda la vida vamos a estar en interpelaciones, en censuras en votos de confianza, en acusaciones. Eso no le combina al Perú. Esto tiene gobernabilidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se, se, se quiso matar esta constitución del 79? Ya lo ha confesado este, el día de hoy este de Soto, pero acá está... Desde el dato, ¿no es cierto? Acá está eh, la, la edición del día de hoy, en el expreso, dice acá. Dice, la constitución del 93 se concibió... Y se consolidó por un grupo de personas en el Perú y en Estados Unidos. Fíjense lo que dice. O sea, esa constitución no se ideó, no se inspiró en nuestros problemas nacionales. Ya, y dice más, acá, acá lo desminta Fujimori, no. Dice: esa constitución del 93 no fue, no fue este, redactada por Fujimori, dice. Sino más fue, fíjense lo que dice, fue la propuesta de una coalición de amigos del Perú, de empresarios. O sea, los grandes empresarios le propusieron, a través de los grandes estudios, le hicieron la constitución a Fujimori. Y dice que esa, ese, ese proyecto constitucional del 93, Fujimontesinista tuvo la bendición, dice, de, de los Estados Unidos. Y dice acá, ¿no es cierto? Eh, está, eh, eh, los documentos están, digamos, registrados en la Casa Blanca. Acá están, ¿sí? y es la condición que hace este, Hernando de es, es, esta, esta carta es una carta monstruosa, pues. Antinacional, antipopular, antidemocrática, antiperuana, donde ustedes quieran. Y por eso es que esto no puede, digamos, este, permanecer en la historia constitucional del Perú. Cuando, cuando, cuando, cuando Cerrón dice, ¿no? Ya, nueva constituyente, ya, 2022, 2023. La pregunta, si se lo hubieran en la constitución en 2024, ¿cuándo ustedes 2024, constitución de Cerrón, 2024. Pregunta, pregunta. Esa constitución. La nueva constitución, el poder constituyente, la asamblea constituyente eh, castellista seronista, puede anular todos los contratos leyes que se celebraron en estos 30 años, puede recuperar de los recursos que en estos 30 años. No puede. ¿Por qué? Porque la norma no es retroactiva. Esa norma de hacia adelante. Todo lo que se ha hecho durante el fujimorismo, durante el alanismo, el humanismo, queda oleado y sacramentado. Y no es que la Asamblea Constituyente de Serrón de Castilla diga, ¿no? se anula todos los contratos de ley celebrados por Fujimori, se recupera las empresas públicas, la pandilla, esa también no tiene poder para eso. Automáticamente, ¿no es cierto?, nos demandarían, nos embargarían, y hay que nos bloquearían y nos pondría de rodillas. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, si nosotros aplicamos restauramos esto, como su punto de origen no es el 2022, que le tiene el tipo, sino su punto de las es del año 80, que promulgada. Y la constitución sí se aplica a todos estos hechos. ¿Por qué? Porque los empresarios, las, las procuraciones, les contrataron este, la familia, ¿no? que fue comprada por los españoles. Cuando la compraron, no sabían que esa empresa pública era propiedad de, de nosotros, la sociedad. Y que se había vulnerado esta constitución. Por lo tanto, no podían comprar, eso se llama una, un, un bien, digamos, en litigio. Porque estaba en litigio, ¿qué cosa? El Estado de Derecho del Perú. Y la constitución del 93 no legalizaba y legitimaba, digamos, este, la compra de esas empresas estatales. Entonces, señores, si esta constitución del de 93 no se anula, si no se restaura esto, es imposible que el Perú pueda enrumbar por el desarrollo económico. Esa es la idea fundamental que le quiero transmitir, porque ha habido una serie de, de objeciones que han hecho gente que no tiene el mayor conocimiento, gente que está despistada que hablan de que, falta, que, que a la Constitución de Sinti le falta legitimidad. Están hablando tonterías, burradas. Porque esta Constitución de Soledad no necesita tener legitimidad. ¿Sabe por qué? Porque tiene una cláusula pétrea imprescriptible en el artículo 307. Que está, está sustentada, digamos, por la Carta de las Naciones Unidas y por la Carta de la OEA. Esto es Estado de Derecho. Esto es un Estado de Hecho. Esto es fuerza. En estos momento se cumple esto por la fuerza. Pero cuando se vuelve la Judicidad, Ningún tribunal internacional podría demandar al Perú por romper sus empresas, sus minas, su oro, su cobre, su petróleo, su gas. Nadie podría demandarlo. Esta, o esta, sí. Ya esta es la que se someten de rodillas, pues Castillo con, con cerrón. Entonces, escocan ustedes, ¿quieren perpetuar esta constitución saqueadora, que es, es la ilegalidad? o quieren regresar a la publicidad con la cual compramos todo. Una vez restaurada esta Constitución de 79, ya, vayamos al referéndum. Yo soy partidario, ya vayamos al referéndum. Aunque hay muy pocas cosas acá que, que reformar. Ya, ya lo tenemos actualizado acá, señores. Fíjense. Esto, esto cuesta 2.000 millones de soles. Es una gran estafa, es una gran farsa. Se, se, se lo hemos hecho gratis. Esto lo vamos a publicar nosotros como un libro. Y se lo vamos a publicar también en mi Facebook, por parte, no sé, sí, el proyecto, este, antiproyecto de constitución política, este, del Perú, elaborado por la Comisión de Juristas presidida por el doctor Ramón Ramírez Serazo. Ya, ese es el trabajo nuestro, esa es la puerta al Perú. Ya tenemos la, la, la, la nueva constitución, pero primeramente, primeramente, que se restablezca la carta de sentimiento. Ese es lo racional. No le vamos a cobrar nada al Perú, en lo absoluto, porque ya lo hemos hecho además es parte de eso de nuestra tarea académica en las universidades. Estudio más de 180 constituciones señor. Es un trabajo largo, Pero sabemos todo, pues. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. La Constitución chilena es una copia parte de esto de acá. No hay mayor novedad. Solamente, eh, en, ¿en qué derechos? En, en, lo, en los derechos que tienen que ver con lo que se llama la pluriculturalidad la, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, o sea, derecho de, se va a sumar derecho de tercera, cuarta, quinta generación. Porque estas constituciones tienen un derecho de primera segunda. Habría que agregarle derecho de tercera, cuarta y quinta, y la constitución está totalmente actualizada. Ya, eso cuesta mil millones de soles para eso tanto, tanto show, tanto drama se, se hace todos los días, señores. Cuando la gente tiene que comer, quiere trabajar, entonces, yo les pido a ustedes que compartan esto, que compartan este mensaje, que compartan este video, porque hay muchas personas confundidas, otras de mala fe, engañan a los, a, a los peruanos, ¿no es cierto? Los engañan, este, señalándole que está muy viejita la constitución del 79, ya les he dicho, la, la, la norteamericana tiene más de 230 años, la francesa tiene más de 70 años, la china tiene más de 70 años. Entonces, este. Es, es un problema que no tiene nada que ver con la publicidad me estoy dando cuenta, este, es un problema de tipo político, ¿ya? Porque el grande grupo de poder quiere recuperar todo su dinero, quiere recuperar el poder político que han perdido parcialmente, y para ello tienen que sacar a Castillo. ¿Ya? Es ese, o sea, es una cuestión de negocio. Y donde lo que vamos a perder somos nosotros, ¿no es cierto?, los peruanos. Porque han pasado ya nueve meses, y no dejan gobernar a Castillo Castillo no sabe el del ustedes saben que yo soy muy críticos con Castillo, pero eso es el objetivo el Congreso no legisla, no da leyes para el PAN, se dedica a qué cosa, todo esto no es eso se ha dedicado a sabotear, a torpedear, a pelearse con el Presidente finalmente esa es la salida política de, de, de Castillo el procedimiento lo, lo tengo acá resumido, señores. acá está resumido ¿Cómo se hace eso? Ya se lo explica Castillo, pero es, ante todo, ¿no es cierto?, una decisión política. No es una decisión jurídica normativa. Es una decisión política. Y para eso, el líder, el estadista, ¿no es cierto?, el que tome en cuenta, ¿no es cierto?, el bienestar de sus compatriotas, a una costa de nuestra libertad, de nuestro patrimonio, tenemos que tomar decisiones. Cuando uno se mete a la política a manejar un Estado, a dirigir un Estado, a liderar un Estado, nuestros intereses personales quedan en segundo mundo. Si no, no te metas en la política. ¿Ya? No es una decisión del otro mundo, es una cuestión de convicción, de convencimiento de que lo que yo voy a hacer es para el bien de los 33 millones de peruanos. Yo lo haría, yo lo haría, yo no dudaría. Como lo, lo puede hacer cualquiera de ustedes, si son patriotas. Porque esa es la única solución, la única salida para nuestro país. Si no, vamos a seguir peleando, confrontando durante 50 años más. Y sus hijos, y sus nietos, y sus familias, no siguen en una vida, digamos, estancada, miserable, por culpa de la gente. Finalmente hay una opción final, ¿no? el plan B. El plan B de la derecha, ¿no es cierto?, es sembrar el caos, la ingobernabilidad. Van a promover los paros, las huelgas, las marchas. Van a usar a, la, a, los, a, esos, a esos militares este, de retiro, son fascistas, son grupos de choque, grupo, grupos armados, van a hacer sabotaje, van a, van a pagar, digamos, este, a paramilitares, van a usar los medios de comunicación, todos los medios que tengan esos los periódicos, la radio, la televisión, van a pagar opinólogos, porque ellos van a querer confrontar al pueblo contra el castigo que es perú. Y, y esa tendencia es probable que ocurra. Porque como no hay acciones de gobierno positivas de parte de, de Castillo, el pueblo, el pueblo no racionaliza rápidamente las cosas. El pueblo lo que hace es decidir en función de su estómago y de su bolsillo. Siempre ha sido así. Entonces pues de la derecha, los fascistas saben que por ese lado está la dirección de golpe. Y ante eso, ¿qué cosa va a hacer Castillo? Su única salida, digamos, es mandar a la policía, al ejército, para reprimir eso. Y ahí, ahí se viene pues, el, el conflicto, ¿no es cierto? Y la gente se va a ir contra Castillo. ¿Cuál es el plan B de, de, de, de, de Cerrón? Eh, es una fanfarronería, digo. No tiene plan B. Lo que él cree que es el plan B, es cerrar el Congreso. Pero ¿cómo lo cierra? Si no tiene la, la, los instrumentos. Y además en la mayoría de los congresistas de Perú libre no quieren cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque van a perder sus 30000 dólares mensuales, pues. Es el amor al cheque. ¿No? Entonces para recibir, hasta el último momento, la posibilidad de que el Congreso se cierre. Salida final. Adelanto elecciones. Que se vayan todos. Sí, es probable eso. Es probable eso. Es una salida que se puede dar ya. Como la derecha no puede, Castillo tampoco puede, Perulino no puede, bueno, que se vayan todos. Adelanto elecciones. Esa es una posibilidad. ¿No? Pero, ¿quién gana ahí? La que gana es que hay conflicto. ¿ya? Como que se le tenían dando una tabla de salvación frente a la acusación que tiene de 25 años, ¿compina el verón? Es este... es este... fundamental, digamos, es inmediato, no es habría que valor. Habría que valorar en función de cómo se mueve la coyuntura este mes y cómo arma, cómo rearma es su gabinete castillo. ¿Ya? Necesito es un gabinete, señores, inteligente. Un gabinete político. Un gabinete que gobierne ¿tú? ¿Qué se De gente honesta, ministros honestos, no critican un prontuario, ¿Ya? De gente que quiera trabajar por su país. Si logra conformarse ese gabinete, se podría dar un poco más de vida a la pero si persiste con los mismos prontuariados impresentables, cuadros políticos que le envía ese robo, compañero, esto es inviable. Porque esta derecha, de prensa, Willard, el canal de la China, no van a parar, ¿no es cierto?, de denunciar, acosar a todos los que quieran, digamos, formar parte de, de ese gobierno. Porque la guerra, la guerra está declarada, ¿eh? la guerra va a ser amor, ¿no es cierto? Y acá solamente hay, hay una posibilidad. O es derrotado Castillo, ¿no? o la derecha es neutralizada. Ahora, ¿cómo se neutraliza a la derecha en grupos este, de poder económico? ¿Hay forma de hacerlo? Sí. Esa es la gran estrategia. ¿Qué? Que no se la voy a decir a Castillo ni a Cerrón. ¿Qué piensen Porque nosotros tenemos convicción, ¿no es cierto?, de cómo en el movimiento de poder ciudadano sabemos cómo asumir una posición de gobierno en un país. Cómo salir de este problema. Para nosotros, ese he está claramente claro, ¿no? Plan de Gobierno, Segunda República, Proyecto de Nueva Constitución. Con estos dos instrumentos, y un equipo de gente, ¿no es cierto? Ustedes, ¿no es cierto? Un equipo de gente honesta, capacitada, preparada. Acá no, acá no se trata de autodidactas, señores, ¿sí? eso sí les digo con toda claridad, los autodidactas tienen sus límites. Uno no puede hacer una, una planta nuclear, una planta petrolera, con autodidactas, ni yo lo podría hacer. Son físicos, son químicos, son ingenieros, Nunca que he estudiado. Y eso es lo que necesitan, el Perú necesita científicos, necesita técnicos de nivel. ¿Para qué? Para enrumbar al país hacia el desarrollo. Sin ciencia, sin tecnología, es imposible hacer. Con ¿no cierto? con vagos, con gente que, que, que no tiene preparación, por eso todos tenemos que prepararnos, señores, si queremos hacer un bien al país. Entonces, de esa manera, el Perú puede salir adelante. Y en el Poder Ciudadano, en el Movimiento del Poder Ciudadano, Estamos preparándonos para eso. Y parte de esa tarea es esto: que ustedes tomen conciencia de que un grupo de peruanos como ustedes se puede nuclear, plantear una nueva opción, asumir posiciones de gobierno y sacar al país del atolladero en que nos encontramos. Bueno, ahora voy a pasar a responderles, señores, algunas preguntas. ¿Ya? De los que quisieran formularlas, este. Y preguntas puntuales, este, para, para poder responderles a ustedes. Ya, compartan señores, compartan, compartan. ¿Por qué los de la Plaza Martín no entienden que debemos restaurar la carta? Porque muchos de ellos son pagados. ¿Ya? Son pagados. Son instrumentos políticos. Acuérdense cuando Bermejo fue y los trató como cholitos a lo que está en toman Tú me vienes a aprendizar, a a recabar firmas. ¿Y cómo los ha dejado? ¿Cómo han quedado, digamos, estos compañeros que están ahí, que se han matado? que se han ido con a firmas. Acá dice, ¿no es cierto? Este. Si se van todos, ganan los enemigos de desarrollo, pero no, si se van todos, no. Si se van todos, este, vuelve todas las la fichas, digamos, a su nivel, a su punto de iniciativa. Lo que tenemos que hacer es un gran frente, ¿no es cierto? ciudadano, un gran frente patriótico, para parar a la derecha el fascismo. Eso ya se, se hizo en, en Europa, parar al fascismo. Se puede hacer eso, sí, pero con gente, pues, que, gente honesta, ¿no? Gente que quiere jugarse en la Perú. Ya, en eh, eh, una pregunta dice, ¿migieron? ¿qué es la diferencia de Perú con el resto de Latinoamérica? muy no, esa es una pregunta, es que me había olvidado de explicarles eso. Miren, la diferencia fundamental es que Perú tiene esa constitución del año 79, que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, con una cláusula Petri. La, la, eh, Perú y México son los únicos que tienen esta constitución, esa constitución. Eso con esa cláusula pétrea. Por eso que en México no hay golpe de Estado. Porque los mexicanos saben, si alguien quiere golpear, quiere dar un golpe al Estado inmediatamente lo, lo detienen, lo procesan, y lo meten preso. ¿Ya? Segundo, en esta constitución de el Perú es singular. El Perú es el único país en el mundo, de grandes eventos, son cerca de doscientos tantos países este, que tiene lo que se llaman la, este, las cláusulas de contrato ley. Y renuncia a la soberanía del Estado, de la justicia. ¿Qué cosa es un contrato ley? Y es lo que mucha gente no sabe, no, no entiende. Dicen que los contratos de ley se pueden modificar. No se pueden modificar, señores. Y la prohibición es absoluta. Lean bien el, el, la, la Constitución. Está acá en la Constitución, en el artículo 62. Dice los, los contratos los contratos no pueden, escúchenme bien, los contras, artículos sentidos no pueden ser modificados por leyes, dice. O sea, ninguna ley del Congreso, ninguna ley no una asamblea constituyente, porque la, eh, la constitución es una ley más, sino es la ley suprema, dice acá. Los contratos no, no pueden, dice, ser modificados por leyes u, u otras disposiciones de cualquier clase. Dice. ¿Qué disposiciones? Eh, sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia de la Corte Suprema, decreto supremo del presidente. No puede ser modificados. Dice, dice ahí, mediante el contrato de ley, dice, el Estado da garantías y seguridades. Y acá lo vuelve a reiterar en, en, el, en el párrafo final: dice, no puede ser modificado legislativamente. Le Está diciendo, ¿no es cierto? Congreso, no tienes tú capacidad, tú no puedes expropiarle, dice al presidente. Si hay un contrato ley, es imposible con ese momento. Y si lo hiciéramos a caballazo, nos demandarían y nos enmarcaríamos todos. Me dicen, puede ¿No puede que me se modificar eso es un modificación unilateral eso es modificación unilateral pero sí que, que una de las partes quiera modificar porque le da la gana no se puede ya, y se cuidaron pues de eso lo grupos el poder económico de con este artículo se, se, se cuidaron de que su capital su dinero no sea objeto de expropiación porque ellos ya sabían no es cierto lo que había pasado en el Perú con Vilma Colmarado el 9 de octubre cuando se expropió la, la ipc acuérdense de ustedes las minas en Perú lugar con nosotros con este, la familia de Panel Natores, Viejo Perú. Entonces, pues es el único país en el mundo que tiene esta, este, esta cláusula de contrato de ley. Es el único país donde se permiten los este, monopolios y los oligopolios. No prohíbe. Acá debió prohibir, cómo lo prohíbe la Constitución 79. Ya, por eso que el Perú es caso único en el mundo. si se van todos a, a quienes se propone como presidente, no. el pueblo tendría que decidir. Y para eso están ustedes, ¿no? Tienen que informar, tienen que decirle a los compatriotas nosotros cuál es la salida que tenemos. El una que será la que de hoy y yo, tengo el convencimiento que sí, más tarde que temprano. Si no es que lo hará otro patriota. Que se dar cuenta rápidamente que es lo que nos conviene a nosotros como país, como nación. Y no vamos a gastar nada. Si, si, si, si, si, si se cambia, si se dice acá, si se cambia la, la, la, la constitución ¿cómo quedarían los contratos realizados por los españoles? Si se cambia la constitución y eh, con el proyecto de castigo, esos contratos quedan intocables. Con la constitución de castigo y de Si con el eh, se detiene y los contratos quedan... sin efecto. de negociar Bajo otras condiciones. Dice acá. ¿Qué más? ¿Cómo quedan los tratados con Ecuador y, y con Chile? Eso lo decide el nuevo Congreso. El nuevo Congreso tiene, como no hay un problema de retroactividad. Si, lo, si, lo, si los tratados son decidos, ¿se si quieren seguir se modifican o se van a tener negociación? Eso no es el problema. Ya, hay, así que ahí no hay ningún problema. Ya, vamos a ver acá, ¿qué pregunta tengo acá? Ahora? ¿Qué preguntas tengo? Hay ah, una pregunta acá, por ¿cu cuál, cu ¿cuál es la razón por la que Castillo no quiere restaurar la constitución política de 79? Porque tiene mucho compromiso con los grupos de poder. Porque es un cobarde. Porque no tiene sentido histórico de la política, ¿verdad? Por eso. ¿Cómo sería castigo para todas la Constitución Ya se lo expliqué. A ver, porque tiene estrategia que yo no se lo puedo decir por, por esta vía. Pa. Ya, Nacional Protectismo, restituye la Constitución que cuánto tiempo tendrán en revisar los más de mil contratos ilícitos. Si no en la comisión, no le quita más de 60 días. Ya, Chef y Velázquez, ¿cómo quedan las instituciones públicas creadas por la Constitución 23 93? No pasa nada porque, escúchenme bien. Esta Constitución del año 79 fue copiada en casi el 90%, y 90% ¿Ya? Por la Constitución Fugimontesnista Lo que la, esta Constitución Fugimontesnista, digamos, cambió fue la, el modelo económico ¿Ya? Y este, creó el defensor del pueblo, que no sirve para nada ¿Ya? Yo, yo he modificado las atribuciones del tesoro del de pueblo en, en la nueva Constitución Por ejemplo, le estudiando legitimidad, digamos, para obrar A fin de que desarrolle, digamos, denuncias contra la corrupción en todo el sector público, ¿no? Tenga legitimidad en todos los procesos judiciales donde haya, digamos, patrimonio público. Y no sea lo que es ahora, no es un agro-mismo que no le sirva al, al Perú. Entonces, eh, son, son este, dos o tres este, que se actualizan con, con dos o tres normas que, que también las tengo, yo ya trabajando este, trabajado, ¿no? Guillermo Jova dice, la Constitución Central nos permite un nuevo empezar. ¡Claro que sí! ¿Refundamos el país sin corrupción? ¡Claro que sí! Edward León Cruz, ¿cómo se controla una hiperinflación? de un país? es fácil, señores. El cambio económico es fácil porque tenemos nosotros <coughs> solidez económica. Pregunta en qué se basa la solidez económica del Perú. Entiendan lo que le voy a decir. No se basa en la inversión de la maquinita de billetes. No se basa en el endeudamiento este, externo. Con préstamos que no el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Esa no es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en los recursos naturales que tenemos nuestra capacidad de exportación en, en el trabajo de los, de los hombres, les doy un ejemplo las bambas, las bambas producen al año 4 mil millones de dólares más o menos 16 millones de dólares, esa es la, toda la producción de las bambas pregunta, ¿cuánto le deja el impuesto de regalías de canon al Perú a los peruanos? por eso es la huelga le deja 1.600 millones de dólares o sea, vende por 16 millones de dólares el cobre nuestro y le deja solamente 1.600. ¿Cuánto es 1.600? De 16.000. Fíjense que es ese negocio del siglo, pues señores, solamente le deja al Perú el 10% de lo que obtiene al 10%. En Estados Unidos, ¿cuánto es que lo que le deja a una minera como las Bambas? Le tiene que dejar por lo mínimo el 50%. O sea, las Bambas, si fuera un negocio en Estados Unidos, de los 16 millones de soles que gana, que, o que obtiene con un eso tendría que dejar la mitad, 8.000 millones de soles. ¿Se encuentra? En el Perú es el único país donde tiene que ser sus privilegios tributarios, financieros, económicos, porque eso es lo que autorizó esta constitución, esta a través del contrato de ley. De ya, después. Y pero es un país minero, pero es un país minero que tiene que, la, la minería tiene que explotarse en articulación con la naturaleza, con los derechos de las comunidades. Tiene que ser una minería moderna, ecológica, como es en Australia. ¿Cómo es en Canadá? Sí, nos están, están boicoteando, pues, señores, ese es el problema, ¿no? Así que tienen que tener un poco de paciencia. ¿El Congreso puede poner obstáculos para la restitución de la constitución No puede. Lean el artículo 307, todos estos congresistas están impulsos en delito. Y la única forma de salvarse de un proceso de estos congresistas es aceptando la restauración. Lean el artículo 307. Elisa David de Austria, el, retornando a la constitución de ¿Se puede sacar a la primera ¿Sí? dice, Sí, sí se puede. Porque ha cambiado el sustento normativo de su, de su nombramiento. Pero necesito que R me dice, doctor, con la agricultura, ¿susanamos muchas duda, claro que sí, pues. Porque la agricultura es la base, el motor en la industria. El Perú tiene que industrializarse con esta constitución, no se puede. La agricultura está depredada. Con estas decir: ¿sí? sí podemos tanto la agricultura como la industria. Son los dos pies, las columnas fundamentales de una economía. Eso lo hicieron los chinos. No hay otra forma, señores. Ya. Ahora, el, el problema agrario de que nosotros tenemos un problema agrario bastante profundo, ¿no es cierto? Porque se tiene que reorientar la inversión pública del Estado hacia el sector este, agrícola, andino, ¿no es cierto? en los valles intermedios, de 2.000, 3.000 metros, donde se puede sembrar. O sea, tenemos que asegurar lo que se llama la independencia alimentaria. Y pagarle precios justos a, a, a los agricultores, para que siembren, pues. Porque ahora los intermediarios se llevan todos sus su ganancia ¿no? Tenemos que este, darle créditos, tenemos que darle capacitación, tenemos que darle tecnología, tenemos que darle agua a los agricultores. vamos a ver que el Perú va a despegar, va a sobrar alimentos acá en, en la capital, en todas este, las capitales de la región. Levanten el audio al 100%, por favor, ustedes, para que puedan escucharlo mejor, porque estoy con la garganta. Eh, dice, el castillo pasa al 28, depende. Depende cómo plantea eso, es cuestión de estrategia, la política es estrategia, señores. La gran política, o sea, la, la política que los grandes líderes en el mundo desarrollan, plantean una estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia que no es rígida, Saben mover sus fichas como en el sí. Pero El problema es que, el problema es que ocurre en estos momentos es liderazgo. y hay muchos corruptos, ¿no? detrás de Castillo, ¿no? Yo lo primero que le he aconsejado, ¿no?, que, que, que, que despida a todos esos corruptos que están ahí detrás de ellos, sobre todo, sus su paisanos, estos ocho ¿no? que son unos por todos de hambre, que han huido han, han, han al... detrás de Castillo para enriquecerse, ¿no? ¿Por qué el dólar está subiendo?, me pregunta, este... Es simple, pues, está subiendo, porque está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos. Ya, y los capitales bolondrinos que están acá en el Perú y en América Latina, que están retornando, digamos, a este, a a Estados Unidos, porque ahí le van a pagar más intereses. ¿Cuánto le pagan interés hoy día en, acá en el Perú? Este... El dólar, 10, 50 dólares, no, no, pasan del cero no pasan de, pero del 0.4%. ¿Y en soles cuánto le están pagando? Le, le están pagando en soles este, 3-4%, depende del, del plazo. Entonces, ¿es, ¿es mal negocio en estos momentos este, tener depósitos? Sí, claro que sí, ¿no? Hay que diversificarlo, si tienen el ahora un dinero, ustedes, ese dinero, oro, compren inmuebles, compren activos, no entren a la bolsa porque ahí van a perder su dinero, es una timba, ¿les, les estoy avisando a ustedes, porque muchos dicen no, este, entren a la bolsa, Bitcoin, eso es una timba. Y en el mar que tiene el sector, hubo otro de en el mar de octubre, que ahí nos cosa de, de, de cara, bueno, es, es que le falta pues esto, ¿no es cierto? Si tuviéramos eh, un buen hecho de justicia, del de, de, de ambiente, de algo, estaría ya este, haciendo todas las denuncias, todos los procesos, planteando el proceso, paro. Lorenz Mundagis, agricultura y pescado, claro que sí, me había olvidado el pescado, el, el, el más peruano, ¿no es cierto?, que es una fuente de riqueza. Y el dólar se va a estabilizar. El dólar se va a estabilizar. A ver. Vamos a ver acá el audio, el audio, el audio. Un momento, señor Luis. Acá tengo mi audio al 100%. Ya, el artículo, Burgos Ramírez, el artículo 307 era la clave, claro que sí. Ya, ¿qué más dicen? Los militares nunca han defendido al país. Los militares están en un retroceso luego que les he explicado a ustedes que se pusieron a maldito de rosado, señores. Hombre, solamente quieren vivir de, de su sueldo, tener prebendas. Ya. El dólar fue porque el PSR imprime más bien. Bueno, esa es una de las razones, ¿no es cierto? Este, en, en la época de, en la época de, de Vizcarra y de Sagasti se imprimieron más de. Se, se introdujo a la oferta monetaria más de 80 millones de soles. Es una brutalidad, es como, es como meterle un litro de sangre a, al cuerpo humano, ¿no? Es otra de las razones, ¿no es cierto? Por la que sube el dólar. Compartan, señores, compartan. Tenemos que llegar a la mayor cantidad de, de, de, de compatriotas. Esa es la tarea, al menos, que yo creo que ustedes podrían hacer, podrían ustedes ayudarme en este caso, ¿no? ¿En cuál de mis libros? En mi libro de teoría económica están todos los modelos económicos. Y algún día les haré una clase sobre eso, ¿no es cierto?, porque, para que lo entiendan. Y voy a pro proyectar ahí las minas este, necesarias. No me distraigan con el audio, díganme en YouTube está bien el audio, pero no me distraigan porque todos estos, este, estos fugios nos están este, sin deten El TC permite tres salidas, la única salida es restaurar la Constitución de 79. Eso está pendiente desde el año 2001 con la Comisión de Pañagua, la Comisión PIS. Hay una ley, la 27.600, que autoriza que lo pueden hacer y no lo quieren hacer. Porque es una decisión política, no, Escuchen bien, no es una decisión constitucionalista o normativa, es política. Doctor, pregunta, ¿quién fiscaliza el PCR? Nadie. Es un, es, este, eso está privatizado pues, para Julio Velarde y todos sus amigos, amigotes y, y parientes que están ahí, ¿no? Es el gran... con el cuento de la es la gran... El gran torpedo que nos metieron a los peruanos, ¿no es cierto? El BCR es un banco que, que, que está al servicio de la Gran Banca Internacional, ¿no? Pásenla la justificación literal para argumentar la nulidad de las empresas que fueron contratadas contrato de ley el artículo 307, Carta de Naciones Unidas. Y de roja con la Constitución 79 se puede hacer tecnología y robotización, claro que sí, se puede hacer inteligencia artificial, se puede hacer la satelización se puede hacer este, todo lo que es el desarrollo biotecnológico. Podemos entrar a la, a la, a la, a la cuarta y quinta revolución tecnológica, señores, con la Constitución 79. Lean la parte de ciencia, que tiene que ser abierto a todo el mundo para los estudiantes, para los profesionales. Y para mí, ¿no es cierto?, es una idea fundamental, ¿no? hay que convertir ese Ministerio de Cultura que no sirve para nada en estos momentos, es un ministerio de ciencia, tecnología y cultura. Y lo tiene que dirigir una persona que sea un científico, ¿no? no una persona que, que está ahí para calentar este, solamente el asiento, ¿no? Que los alimentos van a... El primer ministerio de la sesión, no se va a parar. Con los subsidios que está dando el gobierno. ¿Qué opinas del Ministerio de la Pesca que existía antes? ¿Debería de regresar? No, yo lo que creo es que debe haber un solo Ministerio de Producción. Donde esté la pesca, donde esté la este, agricultura, donde esté la, la industria. Marianela Romero, Castillo no restaura la Constitución de 79 porque sus ya que no lo dejan perfecto. Claro, eso es, eso es, la, es la verdad. Pero compartan señores, compartan que voy a quedar un, un rato más para contestar las, las, todas las dudas que tengan. Doctor, doctor Guillermo de Palverde cree que Pachico hablará de verdad de Castillo, la verdad de Castillo sí lo va a hacer al final. ya eso lo he dicho hace meses, ¿no? Yo soy un juez, pues yo soy... Este, están esperando, están esperando, al final va a tener que hablar. Pero Castillo va a caer por una estupidez, ¿no? Por haber recomendado a sus, a sus paisanos, ¿no? Por haber tratado de direccionar ascenso, son, son estupideces. No, no, no eso sí, es corrupción, pero no es pues, movimiento de dinero, ¿no? Así como se llevó la plata a Kuchinski. Como se llevó la pata García o Mala, no, no, no. O sea, este, Castillo va a caer por una chauchilla, ¿no? Por, por haber recomendado a, a coroneles para que, para que sean generales. Por darle algún, alguna licitación al que, al que lo, lo, lo arrojó en esa casa de Zarratea. Los trabajadores acá tienen que entrar pues, este, con todos sus derechos, ¿no? O la constitución del 79 ahí esté. A al Sabastigán, ¿por qué no puede tener una ley de bandera? ¡Claro que sí! Este, con la 79 automáticamente se recupera de la Perú, ¿no? Que, pues, lo que pasa es que está prohibido por la Carta del 93, ¿no? No permite hacer al Estado actividad empresarial, ¿no? ¿Cómo se neutraliza la derecha ultraliberal? Eso es fácil de hacerlo, ¿no? es una guerra de estrategias, ¿no? ¿Qué quiere? Guerra de movimiento? guerra de posiciones, sea, Eso depende, pues. cómo el que decide la estrategia, digamos, eso se llama, delimita los cursos de acción. Pedro Russo, es mejor una asamblea constituyente o regresar a la constitución 79. Ya lo expliqué, lo dije. Primero, retornamos a la constitución 79 y segundo, eh, vamos a la, a la. Luego de haber recuperado las, este, todas las empresas, todos los recursos, vamos a una asamblea constituyente. O sea, es un camino de dos, en dos tiempos. El país es un partido de dos tiempos. El primer tiempo es retornar a la carta del 79, primer tiempo. El segundo tiempo es la asamblea constituyente para una nueva constitución. Tendríamos dos, dos cámaras legislativas, temporalmente, para cumplir con la judicidad que señala la Carta del 71 y luego eso se reformula, digamos, y se vuelve a, a, a, a, la, a la Cámara Única. Eso no es problema, eso es, es procedimiento, eso no es la sustancia, la sustancia es esto de acá. Los mil millones de dólares se han llevado a las empresas públicas los contratos ley. Lo otro, lo del Defensor del Pueblo, lo del Senado, es accesorio. a Pacheco, Andrés André pero es posible, es posible, es probable. En la magia cabe todo. A la pena se cree que el Congreso sacará a cargar al Aníbal, sí lo va a sacar. ya está, tiene su tesis de muerte de Aníbal, así que que vaya preparando sus maletas. Yo le he dicho lo a pasado, ¿no? Cometió error. Digo, y aquí eh, aprobarán el proyecto de la Antemisión y está por ver si eso se ¿sí? tiene que negociar. Pero esa es una, es una pistola en la cabeza de, de Castillo, ¿no? Ya. Y ya dicen, van a satanizar la Constitución 79 porque hubo hiperinflación en ¿no? el análisis. Eso tiene nada que ver con la Constitución, señores. Ya, ya les he dicho varias veces. La hiperinflación, la corrupción es, son políticas de gobierno, de turno. García, los apristas fueron corruptos y desataron la hiperinflación sin sí, pues. ¿Por qué hubo hiperinflación? Porque usó la maquinita para favorecer con los dólares Esmóv. ¿no? A los 12 apóstoles, o sea, a los grandes empresarios de esa época. Grandes empresarios se lo comieron a García, le dijeron que sí, vamos a invertir en empresas, vamos a hacer grandes empresas en el Perú. Alguien les creyó, les dio plata a los empresarios, les dio dólar MUC, dólar barato. El dólar tú lo comprabas, por decir, este, uh, en, en, en los bancos lo comprabas a, a 80 soles. El dólar MUC tú pagabas más que 10 soles. Y luego los este, los grandes empleadores lo traicionaron. Se, toda la plata que recibieron de Alan García se lo llevaron a los paraísos fiscales, a, a Europa, a Estados Unidos. Es por ese motivo que García estatiza los bancos. El 28 de julio del año de 1987. Pero no logra completar la estatización, la estatización se queda en medios. Miren, nosotros, para, para, para esas acusaciones de que la de la izquierda este, está siendo financiada por Cuba, por, por Venezuela, por los, por los coreanos, nosotros tenemos que ser claros y tajantes. Nosotros no dependemos ni de los cubanos, ni de los bolivianos, ¿no es cierto?, ni de los este, venezolanos, ni de los chinos. Nosotros tenemos un partido, un movimiento por ciudadano, es auténticamente nacional, patriótico. Y eso quiero decir claro, nosotros no, no dependemos de la estrategia de ninguna potencia extranjera. Al contrario, la repudiamos, porque eso se llama intervencionismo. Y nosotros jamás vamos a permitir eso, como no lo permiten tampoco los mexicanos que se, que, se, que se inmiscuyan en sus asuntos internos, no, sino que estos muertos de hambre que están acá en, en la sede izquierda viven de los sufridos que le dan los cubanos a los venezolanos. Y ellos son los que nos trazan la línea, pero para nosotros eso no va a pasar. Eso, tenganlo presente. Nosotros no tenemos que seguir el modelo boliviano, el modelo chileno ni el modelo, este, chileno, el modelo este, venezolano ni cubano. Porque esos pueblos no se pueden aplicar el pero el, el, el Perú es un país singular. Tenemos la riqueza que no tienen esos países. Tenemos costa, sierra y selva. Chile solamente tiene costa. Entiendan, señores. Somos una, somos una potencia privilegiada. Estamos en el centro del continente. Tenemos una visión geopolítica hacia el Asia. Y tenemos in, in, in una inmensidad de recursos naturales. Sino que la mano, pues, este, una mano negra, ¿no es cierto?, de grupos poderes impiden que esto se beneficie a los peruanos, ¿no? Doctor, usted, ah, Alejandro Delgado, usted dijo que la cuestión de tener la firma de Fujimori y exactamente dónde puede encontrar eso. Acá está, pues. Ya, le, ya les he dicho varias veces. Es la ley 27.600. Acá está. Tome nota ahí. Tome nota. Acá está. Acá dice: Ley 27.600, artículo número 1, supresión de firma. Suprímese la firma de Alberto Fujimori del texto de la Constitución Política de 1993. Acá está. Es una Constitución que no tiene firma. ¿Te no gustaría valor? Debería que ustedes saben, porque es un psicópata, ¿no? Es un operador. Murillo no Montoya está de adorno, ¿no? ¿Sí? El presidente tiene autoridad, no lo puede ser el premier, no, el premier no, el premier es, está por debajo, el presidente. El presidente es el jefe de Estado, hay un solo jefe de Estado que personifica a la nación, es el presidente de la República. No lo es ni siquiera el presidente del Congreso. Por eso que es el presidente, ¿no? no lo puede ser el ministro. El tiene un ministro no lo puede ser el presidente de la Fuerza Armada, tampoco lo puede ser. Leonardo Miquel, el ministro quiere la es mentira jamás. Ese es el gran error que cometen un punto que... No, ni tiene sentido. Esta constitución fujimontesinista jamás derogó la constitución, este, yo lo desafío. A, a cualquier fujimontesinista que me digan qué artículo está de manera expresa donde se dice que la, esta constitución deroga la Constitución y 79. No hay ese artículo. Porque en estricto derecho, ¿no es cierto?, una ley solamente puede ser derogada o derogada por otra ley pero la ley tiene que ser constitucional o sea su origen tiene que ser constitucional una ley constitucional solamente puede ser derogada por otra ley constitucional le pregunto, ¿en, en qué parte, en qué artículo está eso? no existe pues, no tiene firma no derogó que me demuestre, ¿dónde dice que derogó? en la decimosete dice que habla de sustitución no, esa no es la palabra, la palabra es derogada la, la ley se deroga o se abro. ¿No? por eso que no vale nada esta constitución de, porque Montesinos, hasta en eso son brutos, porque no, no supieron enviar los términos adecuados. Ya, Alberto Mamel, ¿cuál es la ley para volver a la constitución 79 del artículo 307? Cláusula Petria, imprescriptible. Lean ustedes lo, lo que es la imprescriptibilidad. Y vean lo que son las normas pétreas. Ese es el ave en el derecho, Cualquier que derecho lo sabe. Dice el 10: Mire, el que más le piden mentira, a veces le ha pueblo, es, es una falsedad. ¿Quién lo pide? El, el, el, algún grupo de, de Perú libre, algunos dirigentes en, en la sierra, pero no. El Perú son 33 millones de habitantes, 25 millones de población electoral. Lo pedirá pues un 10% de los peruanos. ¿Por qué? Porque estaríamos ahorita en un paro, ¿no es cierto?, total, ¿no? Estaríamos en una situación de, de, de, de protesta masiva. No, todo el mundo está celebrando su es primero de mayo. No hay momento constituyente mentira. Pero yo soy partidario de una, de una nueva constitución más, más adelante, cuando se den la condición. Médico Ramos, ¿en cuánto tiempo se puede salir de tanto San Francisco de un año? Lo primero, restaurar la constitución de primer ya, luego veremos lo que pasa con el Congreso, eso es un problemas, no se preocupen. Primero, que se restaura. Este, bueno, esto es un procedimiento que no se nos puede explicar, que, que, que implica, que implica este, trabajar con 25 leyes adicionales. Que, eso no se los puedo decir por ahora. Pero todo ya está diseñado, todo está armado. Oiga, ¿saben por qué soy optimista? Algunos me dicen que soy demasiado optimista, miren, pues... Hay precedentes en la historia del Perú, en la historia constitucional. Les voy a explicar. El año de 1823 tuvimos la primera constitución, luego de que nos independizamos. Vino Bolívar, y Bolívar dejó sin efecto esa constitución, y... para implantar su dictadura, este, elaboró e impuso la constitución vitalista de 1826. Así, mano militar partió el Perú, creó la República de Bolívar, Bolívar se llamaba la República luego la que era Bolivia. O sea, nos partió, nos quitó, Bolívar este, nos, nos quitó parte, digamos, de no quiero guayaquil Por fin sí de Alemanía. Entonces, ¿qué pensé? Cuando cayó la dictadura de Bolívar, como cayó la dictadura de, de, de, de Fujimori, los peruanos restituyeron la Constitución del año 23. O sea, no es la primera vez. De dejaron sin efecto la constitución de Bolívar y se restauró la constitución del año 1823. Primer caso. Segundo caso, el año de 1860, en la época de Ramón Castilla, se elaboró una nueva constitución en la Asamblea Constituyente. El año de 1867, se dio un golpe de Estado por este Mariano Ignacio Vivanco, ¿no es cierto?, y, a, y anuló la constitución del 1860. Y se hizo su constitución de 1867 al año siguiente cayó el gobierno de Venivalco se anuló esa constitución del 67 y se restauró la constitución de 1860 que duró hasta 1920 o sea segundo presidente el tercer presidente sería el presidente de, de esta constitución de los primeros sermés del otro mundo el pero luego, eso depende ¿no es de los líderes de los estadistas, de lo que tenga sentido de la historia de aquellos que quieran pasar a la historia, ¿no? en nuestro país ya entonces, amigos ¿por qué vivir una hora a de a el raro? no, no es, es cuestión periodística, bueno, ustedes no entienden esto porque yo soy periodista profesional buscan el sentido de la primicia, ¿no es cierto? periodística, tienen algo al enemigo número uno de ellos lo tienen, ojalá, no pues, y le dan un espacio, ¿no?, para ser preguntado con preguntas preparadas, pero se, ¿Se supo defender, ahí no hay nada, no hay ningún impacto. Ustedes lean el editorial del comercio el día de hoy. Lean, el, el día de hoy, el día de hoy, donde hace alusión a todo esto, lo, lo que le estoy diciendo a ustedes, no o sé, sea, no es, este, una ilusión mía, ¿no? creo por acá tengo. Por acá, por acá, por acá. acá, miren, el, el comercio, el día de hoy, el comercio, el día de hoy, el comercio, día de hoy. Ya está. Este es el pensamiento, o sea, es la estrategia de la derecha. ¿Qué cosa está haciendo de la derecha? Está llamando a eh, eh, este, la derecha unida, eh, no será vencida, dicen ellos, ¿no es cierto? Están este, armando el gran frente de las derechas, donde están este, incluyendo no solamente a los militares retirados, ahora están involucrando a los empresarios, grandes, medianos, chicos, a los de las pymes. Están llamando a los ambulantes, a los informales. ¿Ya? Y acá dicen ellos, ¿ya? contra Castillo, para tumbarlo, dice. ¿Ya? Dice, hay que, miren lo que dice, ¿eh? hay que organizar a la sociedad civil, dice. Hay que organizar a, lo, a las instituciones académicas, o sea, quieren a las universidades, a los medios de comunicación, a los grupos políticos, dice. ¿Ya? Dice que hay que unirlo, dice, este, hay que confluir. Todos tenemos que construir. ¿Para qué? Para hacer frente al gobierno. ¿Qué pasó? ha pasado? Sea, van a extender su estrategia, ¿no? ampliar sus, sus operadores, no solamente huilas, de repente tendrán pues, la marcha de los ambulantes, los formales, la marcha de la zona de, de casa, etc. etc. Fíjense, es imposible, señores, ya, ya este, con esto termino, no sean, no, sean, este, no sean tercos, no sean masoquistas, es imposible que haya asamblea constituyente, que haya nueva constitución, sentido común, solamente en el hipotético y negado caso, ¿no es cierto? que pudiera pasar, no va a pasar, pero para hacer una nueva constitución por lo menos cuatro años. O sea, estamos hablando del 2026 y 2027. En 2027 este, Castillo no es el presidente. Es imposible que haya nueva constitución, señor. Es un gran engaño, una gran, una gran mentira. El apre la la está muerto, acá muchos, muchos imbéciles eh, me, a mí me, me acusan de ser apriista porque, porque pido la restauración de la 79, me, me acusan de ser fujimorista, yo no sé de lo, lo que me quieren acusar porque pido recursos a los comunistas. Yo soy, un, yo soy un humanista, señores, yo pregunto la economía humanista. Yo no al colectivismo, no al mercado. Para mí, el ser humano, la persona, ¿no es cierto?, es el directo, ¿no es cierto?, beneficiario de las acciones políticas en un Estado. ¿Ya? No es el amor al capital, no es el amor al, al partido este, comunista. Es la sociedad, yo creo, una democracia participativa. O sea que los apristas están enterrados, están, están, este, están en... Ellos no van a levantar la cabeza. Les agradezco, señores, la atención. Para la próxima este, sesión espero que compartan ustedes con, con la mayor cantidad de amigos. Y compartan este video, es importante que lo compartan para que puedan enterarse de las cosas que pasan en nuestro país. Es necesario. Si queremos este, tener una vida mejor para nosotros, nuestra familia, nuestra No hay otra opción, señores. No hay otra opción. El gabinete de Belmo, esa es una buena salida. Acá me preguntan, ¿no es cierto? El gabinete de Belmo, esa es una buena salida. Si fuera Castillo Inteligente, en lugar del gabinete de Valdemar Serrón o el gabinete de Roger Nájaro... Nos quedamos en este punto, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos con la condición y la... de que el Perú pasará estos momentos por una república superior. A todos mis hermanos compatriotas de Perú, un feliz día del trabajador, un abrazo a todos ustedes.